Los pobladores conscientes que están luchando por mejores ciudades, por un hábitat más sano, por cumplir con los derechos para todos, que están realizando asambleas, eventos, manifestaciones en todos los lugares del mundo. Los gobiernos en turno de la mayoría de los países han declarado estar comprometidos con implementar políticas que acaben con la falta de vivienda para todos, sobre todo para las personas de menos recursos o en situación de extrema pobreza. La realidad es que cada vez crece más el número de personas sin techo. Cada año vemos cómo se agrava dramáticamente la cantidad de familias que no cuentan con una vivienda y menos con un hábitat dignos. Aquí estuvimos. En la mañana trabajando el Movimiento Urbano Popular y la Plataforma Mexicana por el Derecho a la Ciudad en Defensa del Territorio, ya estamos preparándonos rumbo a Quito. vamos a estar una delegación de organizaciones civiles y sociales trabajando con los movimientos latinoamericanos en la lucha del hábitat popular. Mi nombre es Salvador de la Torre, de Sociedad Organizada de Lucha Sol, adherente al Movimiento Urbano Popular. Hoy entregamos los Tinochos porque fue un acuerdo de toda la plataforma y es a los funcionarios más corruptos de nuestro país. Se le entregó a Peña Nieto, a Miguel Ángel Mancera, a Ramón Aguirre y a muchos más. También se desaloja a las familias por la pobreza que existe en la ciudad, por la pobreza que existe en el país y porque los gobiernos... No ponen en su lugar, no le dan un sentido social a las grandes inversiones de nuestra ciudad y de nuestro país. Si a por todas las mentiras, corruptelas, engaños, brillas por tu cinismo, te entregamos este gran diploma. Y te entregamos la mi nombre es Jaime García Rosas, soy parte del Movimiento Urbano Popular y en lo específico del Barzón de la Ciudad de México. Cabe decir que en los últimos 50 años se han depredado más recursos naturales que en 500 años en la vida de nuestra sociedad en todo el planeta. Y si continuamos así, dentro de los siguientes 50 años Padeceremos graves consecuencias como el derretimiento de los polos, la desaparición de todas las ciudades costeras, mas, mayores guerras porque habrá menos territorio que distribuir y, y las, las potencias tendrán, eh, buscarán apropiarse de los recursos naturales del planeta, del agua, de la tierra fértil, de los pocos minerales, de los pocos energéticos que aún nos quedan. Todos en aras de la ganancia depredando así el planeta y la propia existencia de la raza humana. Bueno, el mensaje del MUP a Quito es un mensaje de lucha, es un mensaje de cordialidad, es un mensaje de solidaridad, pero sobre todo es un mensaje para luchar por el territorio que nos corresponde. Ese es el mensaje que enviamos. Vamos a Quito a platicar sobre las cooperativas que hemos hecho a partir del encuentro que hemos tenido con el FUPAN y vamos también a demostrar y a enseñar que podemos hacer más con menos de lo que se ha hecho aquí con la iniciativa privada. Entonces, invitamos a todos los compañeros que se van a reunir en Quito, de todos los países, a que cerremos filas, a que nos unamos, a que actuemos como un solo hombre en contra de esas políticas públicas que solo facilitan la entrega de nuestro mundo al poder del dinero.